Ampliar el plano para que vean quién ya nos acompaña. Estamos con nuestro profe sí. del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Richard Mendoza de Mendoza Creek, Escuela de Rollers. Bienvenido, Richard. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. bien. ¿Entusiasmados? ¿Entusiasmados? ¿Nerviosos? Ambas, Temerosos Ambas, las tres, todas <ríe> No, todas. <lo> sabemos <ríe> Bueno Richard, un placer enorme tenerte con nosotros Lo decíamos al comienzo del programa Uno va a dar una vueltita al parque los fines de semana En bici, a caminar, a pasear el perro Y se encuentra con que en la parte del lago, de la sí. vuelta Que da para Bolón Surmer Está esta escuela divertidísima Con un montón de conitos, gente haciendo destrezas Niños, gente grande Todos divirtiéndose de la mano de, de Mendoza Crazy Y vos allí sos el jefe de, de todo este proyecto Yo soy el profesor Ajá. Y bueno... Afuera tenemos a Agus que también me ayuda con Ajá. los niños Porque son una cantidad enorme de niños. sí eh, <risa> Pero para los grandes Yo soy el que le hago sufrir a los más grandes ¿Y hace cuántos ah, años en esta actividad? Creo que ya van a ser 10 años Ajá. Porque al principio eh, Empecé a dar clases Pero nada, o sea, sin, sin formalizar Una escuela, claro. fue como dar clases nada más y nada, no llevo bien la cuenta, pero ya son más o menos unos 10 años, años dando clases Un montón ¿Y, y uno qué aprende, por ejemplo, en, en estas clases? Porque una cosa es saber andar en patines y decir, bueno, voy a dar una vueltita o está, o Pero tiene estresa. como distintas técnicas, ¿no? Y a aprendemos eh, a hacer de todo ¿sí? eh, Primero, aprenderte a mover de cero uh -huh. Como va a tocar dentro de un ratito Claro, para que nunca parte, por ejemplo <risa> Claro, vamos a mostrar cómo se parte de cero Ajá. Y a medida que va pasando el tiempo O sea, en ocho clases ya te dejo patinando para atrás y para adelante o sea, ya, Ah, la. Ya para... sí, es eh, difícil Sí, a ver, si vos tenés la técnica vas a hacerlo rapidísimo ¿sí? no, sí. no es tan difícil el frenado te demoras cuatro ya ¿no? para poder que frenando y dando claro. vueltas al lago para hacerlo bien, ¿no? Y lo curioso sí. es que va gente de todas las edades, porque como vos decís, tenemos un montón de niños, pero sí. también off the record cuando charlábamos me contabas que tenés un alumno de 82 años. 82 sí, no años. Tremendo. Me encanta. Y el menor ahora creo que tiene año y medio. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y ya sí. se sube a los patines? Sí. a ver, a patinar. ¡Qué tremendo! ¿Y sí. cómo le despierta el atractivo por esta actividad? Porque no es de los deportes más comunes que solemos ver. Por ahí el chico dice, bueno, mamá, quiero ir a fútbol, claro. quiero ir a Pero ¿a patinar? ¿De dónde nace este espíritu aventurero, no? De, de, de la adrenalina que tiene el Pero, patinaje. Vos, vos ya tenés los patines puestos y cada vez que te subís a los patines volvés a ser niño. Es fantástico subir a los patines. Es la mejor forma de disfrutar, ¿no? Uh -huh. eh, los niños siempre quieren andar con rueditas. Es como que está instintivo en nuestro. Uh -huh. eh, y mmm, lo disfrutan muchísimo. Obviamente siempre lo hacemos jugando, ¿no? hablando como, uh -huh. caminando como pato, haciéndonos enojados. Claro. <risa> y cosas, y empiezan a hacer cosas maravillosas los niños. He visto Qué también lindo. que les ponen música de Disney. <risa> Claro, yo cuando voy a andar al parque, sí. me escucho y, te, y están sonando, qué sé yo, los temas de la sirenita Vos decís, wow, qué carla sí. así tan divertida hecho, Y de, con, <risa> Nos contabas que tenías alumnos de todas las edades No hay una edad para aprender, o sea, puedes tener uh -huh. 50, 60, 15 y puedes ir no, igual No, no hay edad para aprender, Perfecto. no hay limitaciones, ni nada He tenido chicas ciegas, momento? he tenido chicas ciegas, un síndrome de Down eh, no, aquí, Si vos te querés poner los patines no hay, a, no hay limitaciones, No hay limitaciones. Me encanta. O sea, yo sería, si no te puedo enseñar, es, es mi problema, no el tuyo. No es una cuestión de no, claro. de no, de no saber de no saberlo hacer. Y, como te digo, límites de edad tampoco. Perfecto. ¿Sí? Estamos viendo ahí algunas imágenes de lo que van a encontrar en las redes sociales. Es eh, que, que mira, ya cuando van en un nivel un poquito más avanzado practican saltos. Misael salta un metro sesenta de espalda. Un metro sesenta, nuestra altura, Clarita M Más que mi altura A lo largo, a lo a lo A ver, más que mi altura No, qué impresionante, está buenísimo sí. Y él es chiquitito ese alumno ¿Cuánto Tiene ocho años <risa> Nos deja en vergüenza sí, ¿no? a todos los presentes aquí No, qué actividad tan divertida, tan curiosa Bueno, nosotros lo proponíamos Porque yo a ser justo le preguntaba a Lucas Él nunca patinó en la vida, me dijo no. Nunca se ha puesto en los patines ¿Vos crees que va a poder cumplir con el desafío? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, pero la producción me pidió que se cayera, que iba ah, a romper las tomadas. Gracias, Armando. Buenas tardes. Me pidieron que si gusta, se cayera mejor, gusta, Porque suma. Sí. Me encanta. Chiquí, sí, para tomar clases con ustedes, ahí mismo en la página de Instagram les pueden escribir. La página de Instagram, me, me encontrás por todos lados: Google, Maps, o sea, por Google. Claro, le ¿no? está. O en el <risa> parque, uno va ahí, ahí te va a encontrar. Es de diciembre, claro. lunes alumnos, porque el domingo también doy no... Qué Encanto. bueno, y vos, eh, Richard, le pedís a los chicos que en principio lleven sus propios patines y todo lo que tiene que ver con los elementos de protección ¿Cómo sí, funciona? Sí, siempre patines, eh, sí. la muñequera es lo más importante Ah, mira. Porque eh. los golpes siempre los tenemos sí, en pues la llame. muñeca uh -huh. Y sí, yo no presto patines, son patines Perfecto. Eh, Tienen que, estar yo tienen a que ir con los patines, patines ¿no? Hoy igual va a ser una excepción y le va a prestar a su alumno Claro, el Lucas porque no tenéis. Claro, sí, sí <risas> Mira, vamos a dar el paso eh, A nuestro compañero Facu Kaila Que va a ser como nuestra especie de movilero claro. Porque hemos armado la pista en los pasillos Del canal, le agradecemos desde ya A, a, a la gerencia por, por bancarnos En todas estas locuras que proponemos Vamos directo al pasillo con Facu Que está con una de las chicas también De Mendoza Crazy Escuela de Rollers ¿Cómo va todo por ahí compañero? ¿Cómo estás, Clara y Lucas? Un placer saludarlos A todos los que nos están viendo en este momento Bueno, es el desafío sumado A una alumna que nos va a Demostrar, estamos con AUS, algunos de los trucos que están aprendiendo. Eh, hola, soy Agustina, también soy profesora para los chicos de Mendoza Crazy Rollers. Eh, bueno, del rango de edad desde los 2 años hasta los 14. Y ahora, bueno, voy a hacer una demostración un poquito de lo que se hace en la escuela. Contanos un poco, te llega un chico de 2, 3, 4 años que aprendió a caminar hace muy poco y qué es lo que les enseñás, qué es lo primero. Eh, lo primero que se le enseña es a pararse, siempre las manos en el piso y rodillas. Y de ahí, bueno, arrancamos a patinar con los pies de pingüinito, de a poquito, y bueno, y así va surgiendo. ¿Y les gusta? ¿Se suman, se copan, traen amiguitos? Sí, les encanta. Casi siempre se suman más familiares, por ejemplo, viene la madre y el niño, los hermanitos... Así que sí, son varios. Recién me comentabas que hay un movimiento que lo dominás que se llama Crazy. ¿Nos los mostrarías? Sí, obvio, ahora les muestro. Listo, ahí nos va a mostrar Agus. Mientras Clara y Lucas se suman, los quiero ver. Ahí aparece el profe, ahí está, Richard, que también va a hacer unos movimientos. Vamos a ver, este movimiento se llama Crazy. Aparece Lucas, que ya está preparado para el desafío. Bueno, vamos a ver si se cae o no. Es la primera vez que Lucas anda. Y la. Miren, Agus... ¿Cómo hace un movimiento de crisis? Que es con las piernas cruzadas Va cruzando como al revés Este no creo que le salga a los chicos Va, no sé A lo mejor nos sorprenden Capaz que a la Clarita que anda sí, Pero no le tengo fe a Lucas Ay, A ver, ¿nos puede mostrar otro movimiento? ¿Cómo se llama este movimiento? Zigzag Ahí está haciendo zigzag Guarda el cono <risa> Guarda el cono Bueno, ahí, ahí va el zigzag es una pasada, ¿todo esto ya se, se, se aprende en una velocidad media? Sí, obvio, esto es ya cuando aprendes a caminar bien, a hacer los primeros pasos, hacer, se aprende desde la base que son limones, que es un movimiento envolvente hacia adelante y otro hacia atrás, y bueno, de ahí vas sacando el resto de los trucos. Y por ejemplo, a los chicos que, este, bueno, aclarando un poco más, pero Lucas no tanto, ¿qué es lo que le recomendarías empezar? ¿Hacer una pasada primero sin los conos? Obvio, siempre sin los conos. Siempre se empieza sin conos, con los limones, que es lo principal y lo básico, y de ahí surge todo. A ver, ¿nos mostrarías otro movimiento? Para que, les los limones, para que sepan cómo se inicia. Sí. Con esto se inicia. Y otro hacia atrás Ahí está, entonces nos contaba que primero es Un movimiento que va hacia adelante Envolvente y otro hacia atrás Este, vamos a Intentar acomodar el conito mientras tanto Y los chicos, ya está preparado Lucas, Clara También, así que se viene el desafío Allá los ven va, Listo Así que vamos a ir llamándolos a los chicos Para que se acerquen, les parece Vamos, ahí viene Clary Bueno, estás canchera, Clary Sí, igual me han tirado muchas flores, chicos. Yo solo sé patinar en línea recta. O sea, no crean que esto que acaba de hacer Abus, yo lo puedo hacer. ¿Pero vas a pasar de último un zigzag entre los conos? Sí, lo, lo vamos a intentar. Que lo vamos a lograr, no sé, pero lo vamos a intentar. Bueno. nos han traído remeras los chicos. Para mí, para Luqui. De... Remeras de la Academia Mendoza Crazy para Clary, para Lucas. Ahí están. Gracias a los chicos por el obsequio. Bueno, Clary, si querés. Uy, Lucas, a ver esto. ¿Cómo estás, Luquita? ¿Cómo te sentís? Me siento más alto, que eso es lo importante. Pero como que quiero avanzar y las piernas se me van a... Mover. Y vas a ver si, si te suelta el Richard. Mira. Qué bien que estás, Lucas. Como que no estaría avanzando. A ver, Clary primero. A ver, un zigzag. No, no, que... Vamos a ir haciendo la clase que según lo que nos diga el profe. Vamos vamos a intentar que Lucas no caiga. <risa> Richard, esto es lo primero que se le enseña a alguien que llega en ocho números. Mira, siempre vamos a partir, vamos a comenzar como una clase, ¿eh? ¿sí? Ponemos los pies en V. M corta. Rodillas a la punta del patín. flexioná y desde acá. Cuerpo recto. Cuerpo hacia adelante. rodillas, hombros y punta de pie van en una sola línea. ¿Sí? A ver. Claro, no, el profesor es cancherísimo. A ver los chicos cómo les sale el desafío. Ahí está explicando el profe que esta es la manera de empezar, que es este dando pequeños pasos uno al lado del otro. Ahí va, lo va dominando Lucas. Este, es difícil. No, es eh, un poquito más sencillo de lo que creía. Me debo estar viendo súper ridículo, pero no importa. Lo importante es la actitud. Claria, a ver vos, vamos a mostrar un poco. A ver, ahí viene Clarita. No, está haciendo, está haciendo zig-zag, bien, sí, está saliendo, va saliendo, va saliendo el movimiento. Clary, este, nos contabas que andás, vas al parque, solés ir. Sí, a mí me gusta ir los fines de semana a patinar al parque. Que ¿Te despeja, te distrae? ¿Es una actividad recreativa? Sí, me encanta, es hermoso, aparte con el parque precioso que tenemos, cómo no aprovecharlo. ¿Aprendiste sola? Aprendí sola, tengo como facilidad, pero bueno, a los chicos siempre los veía y dije algún día los quiero invitar al programa. Y acá están, bueno, querés mostrarnos, le vamos a preguntar al profe Richard este algún truco, algo especial. A ver, mostrarnos, sorprendenos. Ahí viene Lucas, mientras tanto, que nos sorprende. Claro, bueno, esto podía llegar a ocurrir, era algo que estaba estipulado. Pero ahí lo enfocan, bien, ahí va Lucas. Es normal y puede pasar. Siempre dice que lo levantan de la columna. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Y, y no se suelta. <risa> Bien. Ahí vamos a dejar que el profe haga una demostración de un truco, algo especial. Guarda. Guarda, Lucas. Ahí vamos. <risa> bueno, Lucas... Está. De a poco... Lo vamos a dejar acá, lo vamos, vamos a dejar acá y vamos a continuar con el profe. Que nos muestre. Con el Lucas de fondo. Claro, bueno, esto es imposible. Claro, miren qué destreza que tiene Richard, impresionante. Un aplauso. Un fuerte aplauso. Este, ¿cómo se llama este que estás haciendo ahora? Este se llama Crazy Sam. Bien, ¿y en qué consiste? Eh, es lo mismo que hizo Abus, la crazy Nada más que la estamos mezclando con pierna izquierda y pierna derecha eh, Básicamente se parte de un cross sí. Cruzarlo ¿Sí? Cross para adelante, cross para atrás Y después, giros Todo va de la cadera de la Bueno, ahora vamos con los chicos A ver si le sale alguno de estos Vamos a intentar Lucas, tenés cuidado Ya, ya hay resbalones, ya hay caídas Así que A ver. No <ríe> bueno, va. No tiene. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, Lucas. ¿Costó un poco más? Quisiera juntar las piernas. Correte. Ahí va, Lucas. A ver. Ahí le, le estarías enseñando a hacer crazy. No, eso es cross para atrás. De los cross es cuando parte todo. Parte eh, de, lo, de los limones, perdón, es donde parten los cross. Yo hago un limón para atrás, por ejemplo, y voy adelantando un pie, sí, o retrocediendo. Bien, ese sería ese es el primer se truco que le haces. Nos gustaría que venga Clary, así mandamos al corte desde acá, no sé si quieren, estaría bueno. Ahí va Clarita que, Ay, sí, pero la domina, ahí va, ahí va. Clary, ¿querés que mandemos el corte? Vamos a mandar la pausa a agradecerle. Lucas, no pasó nada, se cayó. Pero bueno, la cuarta caída de Lucas en cinco minutos. Van a hacer falta unas clases más para Lucas Castro, eh, pero el profe me ha dicho que le tiene fe que ve muchas condiciones en su alumno, así que lo van a estar esperando ahí en el parque para aprender con Mendoza Crazy Escuela de Roles. Richard, gracias a vos y a todo tu equipo. El aplauso. El aplauso grande para Richard. Por esta clase increíble. Gracias, ¿eh? Un placer que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena tarde. Ahí está. Mandamos saludos desde acá. Dale, hacemos un pequeño corte y ya venimos.